El lenguaje no verbal. ¿Qué es el lenguaje no verbal? La comunicación o lenguaje no verbal es el proceso de comunicación en el que existe un envío y recepción de mensajes sin palabras, es decir, mediante indicios, gestos y signos. Estos mensajes pueden ser comunicados a través de gestos, lenguaje corporal, postura, expresión facial, contacto visual, etc. ¿Sabéis que el lenguaje no verbal es el lenguaje más internacional que existe? Transmite información constantemente sobre nuestras intenciones, sentimientos y personalidad. El lenguaje no verbal cuenta quiénes somos, cómo nos sentimos o cuáles son nuestros gustos. El lenguaje no verbal no solo pertenece a las personas, sino que también los animales lo poseen. En definitiva, es mucho más completo y da mucha más información acerca de quiénes somos que el lenguaje verbal. A continuación, os expondré algunos ejemplos sobre el lenguaje no verbal. Lenguaje de signos. La lengua de signos es el lenguaje a través de gestos por el que se comunican las personas con discapacidad auditiva y o dificultad en el habla. También es usado por las personas sin dominio de la lengua oral, por las circunstancias que sea. La lengua de signos consiste en un sistema de gestos y expresiones visuales. Lenguaje visual. El lenguaje visual es una comunicación a través de un medio visual y se describe como la transmisión de ideas e información en formas que se pueden percibir total o parcialmente con la vista. La comunicación visual se suele presentar o expresar en imágenes. A continuación pasaremos a explicar algunos ejemplos del lenguaje gestual a sentir con la cabeza. Es un gesto contagioso, que en la mayoría de ocasiones tiene un significado positivo ya que comunica interés y acuerdo. Existen ocasiones en, en las que si el gesto se realiza varias veces y a gran velocidad significará que ya no quiere escuchar nada. Otro de los ejemplos es los brazos cruzados. Es una postura de lenguaje corporal defensiva muy conocida que significa rechazo o desacuerdo. Pero hay que tener cuidado con este gesto, pues puede significar que la persona tiene frío, por lo que debes tener en cuenta el contexto. Muchas gracias a todos y espero que os haya gustado. ¡Hasta la próxima!